in Peru, the socialist teacher and union leader Pedro Castillo was sworn in as president Wednesday as the country marked 200 years of independence. In a speech to the nation, Castillo vowed to be a champion of the poor, una persona que pertenece como muchos de los peruanos a los sectores oprimidos por tantos siglos. También es la primera vez que un partido político formado en el interior del país gana las elecciones democráticamente y que un maestro más precisamente un maestro rural es elegido para ser presidente constitucional de la república es difícil expresar el altísimo honor que significa para mí en este momento Pedro Castillo also pledged to heal the wounds of colonialism and announced he would not live in the government palace in Lima.